Hola amigos, buenas tardes. Pues hoy vine a grabar un video bien chingón. Otra vez más a otro video de uh, roofing y cómo a uh, crecer tu negocio. Entonces el día de hoy vengo con unos uh, cuatro puntos uh, bien importantes de cuando vas tú a dar una estimada a una casa. Um, mira, aquí escribirlo unos puntos de más o menos qué es lo que haces cuando vas a tú a, a hablar con un cliente a muchas veces a, nos da miedo nos da nervios hablar con un cliente porque no sabemos qué, qué es lo que nos, a, nos vayan a decir o no sabemos qué decir verdad entonces todo esto lo estoy diciendo en español sabemos que tenemos clientes que pues es puro inglés um, si les gustaría videos en inglés uh, tengo otro canal de inglés uh, lo voy a poner en el link aquí abajo y Ustedes lo checan y ya vamos a conocer al, al dueño de la casa, ¿ok? Pero primero, el punto número uno que tengo aquí sería la vestimenta. Um, no tienes que ir elegante, no tienes que ir como si vas a una fiesta, pero simplemente con que vayas limpio. Tu camisa limpia, tus pantalones, tus zapatos, ¿verdad? Si vas a dar un estimado después del trabajo, te aconsejo que te lleves un cambio de ropa y te cambies, vayas a la tienda o ahí donde puedas te cambies y ya te vas más presentable, porque la, impre la primera impresión cuenta mucho y el dueño, eso va a decir mucho de ti la primera vez que el dueño te mire y es como vas a ganar tu, tu, tus negocios, es, hace mucha diferencia no te vayas a dar un estimado cuando te acabas de bajar del techo de trabajar porque va uno sucio y, y no es lo mismo, entonces eso ayuda mucho mira, pues punto número dos sería... Que tú lleves producto. Uh, yo trato de llevar producto a los estimados que doy porque de ahí es donde puedo ganar clientes. Mira, por ejemplo, uh, nosotros trabajamos con la línea de Owens Corning. A mí me gusta mucho. Uh, muchos de ustedes lo conocen. Que es la teja que tiene, uh, que tiene la línea de, de la cintita aquí donde ve el clavo. Entonces, uh, uh, yo usualmente me llevo este con mis clientes. Cuando les toco la puerta, les explico quiénes somos, que somos locales, trabajamos en el área y qué material usamos, por qué lo usamos. Entonces, he tenido clientes que me han dicho que ellos se van con nosotros porque les enseñamos material antes de, cuando les enseñamos el producto con que trabajamos. Entonces, ahorita vamos a tocar la puerta, hacerle unas preguntas al Mira pues todo esto viene siendo parte de las preguntas Entonces vamos a hacer unas preguntas al, al dueño, al, al cliente Vamos a preguntarle si ha tenido liqueos, eh, que si, si se ha mojado su casa uh, qué, qué problema está teniendo, qué tan viejo es el techo para uno saber uh, Cuando es de aseguranza se pregunta si ya se hizo reclamo Uno le pregunta porque hay veces que que ellos lo que quieren es una inspección no quieren un estimado entonces ahí se confunde una inspección es cuando tú inspeccionas si tiene uh, daño de granizo o de aire entonces uh, y un estimado pues un estimado de cuánto dinero les va a, les va a salir por hacer el trabajo verdad entonces hay veces que ya hicieron estimado ya hicieron reclamo y ahí uno uh, pues ya eso ya es el de eso de la seguridad ya es otra ya es otra cosa, ya es un poquito más complicado, entonces ahorita me quiero en, enfocar nada más en, en estimados que no son de aseguranza o como te diría, como no trabajar con la aseguranza, porque uh, ahí ya es un poquito más complicado, ¿verdad? Entonces ya lo iremos aprendiendo conforme vayamos en el proceso. Primero hay que aprender lo básico, ¿ok? Entonces vamos a tocarle al dueño y vamos a ver qué nos dice. Aquí dice Andrews, así que se llama Andrews, yo creo el señor. Hola, señor Andrews. Hola. ¿Cómo está? Tardes. Buenas tardes. Bien, Mire, bien. me llamo Bernardo Salazar, uh -huh. uh, vengo de Salazar Rufin y uh, usted uh, pidió un estimado, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Mire, um, déjenme hacerle unas preguntas. ¿Tiene, ¿Ha tenido usted liqueos en su casa? Sí, ahí por la, por la chimenea. Por la chimenea. Sí. ¿Tiene mucho tiempo que está pasando? No. Semana, como oh, ver, entonces ¿sí? está, apenas está. Sí, sí. Ajá, ok. Entonces vamos a ponerle ahí atención. Entonces aquí le voy a poner que atención. Ok. Entonces um, usted hizo un reclamo con su aseguranza. ¿Ha hecho un reclamo? No. Ok. Perfecto. Entonces vamos a inspeccionarle también por si tiene daño de granizo. Pues uh, ahí le dejamos saber. Ok. Entonces, tiene leaks. Um, vamos a inspeccionar eso, vamos a medir y ahí le sacamos una, una, uh, los números para darle un precio. Mire, le quería enseñar algo, nosotros somos una compañía que somos local, uh, estamos aquí localmente, así que si pasa algo en nube, algún trabajo, siempre vamos a regresar a arreglarlo comparado con, uh, con, con otras compañías de fuera y también pueden mirar nuestras reviews en google ahí mira qué compañía somos okay? ok mire el material que usamos es el Owens Corning entonces este material nos gusta usarlo a nosotros porque el, uh, los granos de la teja los granos se le, se están bien pegados bien, está bien sólida esta teja cuando usted camina en, en ella no se va resbalando como otras entonces esta teja en particular se llama Duration esta teja tiene esta línea que es una línea aquí de papel sintético um, es una línea de papel de una cinta Entonces cuando usted mete el clavo, cuando uno mete el clavo y clava aquí, aquí es donde va la línea del clavo otras tejas tienen esta línea bien chiquita entonces zafa, o si los muchachos que andan clavando si lo clavan con mucha presión, se sumen los clavos y la teja se vuela. Entonces, este clavo, esta línea, es especial para eso. Mire, esta teja se llama Arquitecto. Uh, la línea de clavo esta es extra, pero si usted quiere, tal vez, uh, uh, agarrar la teja más barata, que también viene Arquitecto, pero no trae esta línea de clavo, uh, le saldría unos... Uh, 300 dólares, por ejemplo, en su casa. Tendríamos que medir bien, pero más o menos eso se ahorraría. Entonces, nosotros nos gusta usarla de cinta porque ayuda mucho con el aire. Usted no va a tener problemas de que se le vuele la teja o para levantar esta. Ya cuando pega con el calor, está muy difícil para quitarlo. ¿No es mucho la diferencia de precio. de precio? no es mucho, así que yo le diría que vale la pena porque vale la pena porque... Um, le va a aguantar mucho más que, otras, que otros materiales ok miren pues uh, uh, eso es todo yo ahorita me voy a medir y voy a, a, a agarrar todas las, las medidas voy para atrás para la oficina y van a trabajar en su estimado y en unos 2, 1, 2, tres días va a atender su estimado okay. entonces uh, tiene alguna pregunta antes de irme uh, no ahorita no Okay. mire, fue un muy mucho gusto conocerlo okay. uh, espero y, y tome una buena decisión, entonces cualquier pregunta que tenga, nosotros aquí estamos para ayudarle okay. Okay. muchas gracias por gracias. confiar en nosotros y sí. Sí. hasta luego bueno, no estuvo difícil, verdad, es que no es difícil uh, hay que hacerlo, hay que hacerlo la práctica te va haciendo bueno Mira, <coughs> como viste uh, ahorita al cliente pues eh, se sintió con gusto, se sintió como que, um, ¿cómo te diré, tienes tú que demostrarle al cliente que sabes lo que estás haciendo, cuando le haces esas preguntas pequeñas como si le queda tu chimenea, porque hay compañías que tienen vendedores entonces los vendedores muchas veces no han andado no han hecho el trabajo ahí arriba entonces es bien diferente a cuando tú sabes lo que estás hablando a cuando, a cuando no sabes hacerlo pero lo estás hablando, la gente nota entonces eso es uh, eso es algo, algo bien importante um, ok uh, ok entonces uh, eso sería básicamente cerrando el, el círculo que es, es bien poquito Uh, te quiero mostrar algo poquito extra que vamos a decir que ya vinimos el estimado, mandamos el estimado entonces uh, ya ya los clientes se decidieron dijeron ok pues vamos a vamos a, a hacer el trabajo entonces tengo las muestras mira acá tengo las muestras discúlpame pero estoy mirando por otro lado porque tengo las muestras y es algo bien Interesante, así que estate conmigo, no te vayas Porque bien, apenas viene el homero bueno Hola amigos ah, Perdón por interrumpir este programa Pero tenemos un anuncio bien importante aquí Enrique, Liliana y yo Pues aquí les presento a Enrique Enrique, di hola ah, Bueno amigos, les queríamos avisar que tenemos una tienda en línea hemos puesto unos cuantos productos pero vamos a estar poniendo más eh, abajo, aquí abajo vamos a poner la descripción vayan y, y, uh, y miren hay cosas muy bonitas, podemos diseñar cualquier cosa que ustedes quieran una camisa, vamos a hacer unas camisas de roferos bien chidas para que, para que compren unas y, y ahí se las uh, ahí próximamente las vamos a estar poniendo en la tienda, ahorita tenemos poquitos productos pero estamos añadiendo, muchas gracias amigos por su atención Ah, Compren muchas cosas y nos vemos. Bye, bye. tenemos los samples. Entonces ahora vamos a hacer de cuenta de que el cliente ya nos llamó, que él quiere que hagamos el trabajo y vamos a, a mostrárselos. Uh, una de las cosas que se me pasó a decir en, en cuando, cuando ya nos despedimos del cliente es decirle que en unos dos días te llega el estimado no le digas que uh, a veces no me gusta a mí hacerlos ahí o como que no me miren como que yo tengo ganas de ese trabajo uh, porque pues yo estoy ofreciendo mis productos verdad yo no, no ando buscando un trabajo entonces uh, siempre decirles que te vas a llevar el estimado para que trabajen en la oficina en los números y después le mandan uno así porque ellos dicen no pues eh, los clientes piensan que es un equipo de trabajo y no es una sola persona que está haciendo todo. Entonces así se mira uno un poquito más profesional y, y la persona piensa que es una compañía uh, pues grande o compañía muy pues, muy profesional. Okay? Entonces vamos a hablarle al dueño y a ver qué decide de los colores. Se llama señor Andrews. Mira señor Andrews muy buenas tardes cómo están ¿Bien bien? bien bien gracias a Dios muy bonito su perrito que entró oh, gracias sí muy bonito oh, eso. Oh, mucho gusto mucho gusto mire um, pues quiero agradecerle por, por, por, uh, uh, por agarrarnos a nosotros para hacer su trabajo muy, muchas gracias y pues no vamos a quedar mal mire le traigo muchos samples de colores para que escoja usted el que quiera todos todos estos sampos tienen la cintita que le hablé de los clavos, entonces todos estos les sirven muy bien. Cualquier color le cuesta lo mismo. Eh, si tiene preguntas, no dude en decirme algo. Si, si quiere sampos para quedárselos y, y pensarla con calma con su esposa para que la mire, pues, uh, pues también con mucho gusto le dejo uno. Y ya ven, así de sencillo es. Uh, a mí me gusta llevar los sampos porque es simplemente es mucho mejor a mí me han dicho los clientes que les gusta lo que, que yo les enseño muchos campos y les hablo del producto porque pues a quién no le va a gustar que, que el que te está haciendo el trabajo sepa lo que está haciendo verdad entonces amigos uh, no se miran muy bien los campos tengo 18 aquí nomás que está mojado cayó mucha nieve y apenas se derritió y aquí hay lodo por todos lados pero pues esto es algo que quería mostrar, muchas gracias por tu atención, uh, espero de corazón que a mucha gente les ayude. Entonces amigos, saben que uh, pues hay que hacer el bien sin mirar a quién, amigos, y que Dios me los bendiga, nos vemos hasta la próxima.